Viajar mucho te abre la mente. Y nosotros empezamos a viajar a este país desde cuando teníamos 15 años. Y crecimos en México, también podemos decir. Nos sentimos un poco mexicanos. Ando bien erizo. Así es. ¿Cómo los mexicanos nos reciben nadie? Porque tú sabes que México fue uno de los países eh, que nos recibieron por primera vez con mucho cariño. Y cuando empezamos a cantar en el 2010, 2011, y cantábamos en italiano. Pero cuando llegamos a México, por primera vez nos enamoramos de, de, de, de, de la cultura mexicana y vivimos también unos meses en, en, en México para aprender español, para, para estar en el estudio, grabar, escuchar canciones. Por eso decidimos en un segundo momento de cantar un, un homenaje y hacer homenaje al grande José José. Y claro. yo me acuerdo todavía cuando cantamos por primera vez, el triste en el arena de Monterrey fue... Increíble, te lo juro, una de las emociones más fuertes de nuestra carrera. Y díganme algo, ¿qué fue lo que más les gustó de México cuando estuvieron viviendo acá para poder aprender el idioma y demás? Fajitas de pollo, frijoles, arroz <risa> blanco y guacamole. <risa> Nos gustaría estar aquí un poco más de tiempo, ¿no? Dedicar unos meses, estar aquí un cuatro o cinco meses para estar aquí en un estudio y comer mucho guacamole, pero mañana...